Muchísimas gracias por estar en sintonía del canal parlamentario. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición muy especial. Como ya verán ustedes, como ya ven, precisamente en pantalla con nosotros está el compañero Omar Jalis Leven, presidente del Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología, CONICID, general en retiro también del Ejército de Nicaragua. Eh, bueno, compañero, bienvenido. Muchísimas gracias por su tiempo y conversar con nuestra audiencia. Líneas de trabajo para el año 2021 del CONICID. Bienvenido. Gracias, Elmer, y muy agradecido por permitirnos estar este día acá compartiendo con hermanos y hermanas eh, televidentes de este prestigioso programa que vos dirigís. Gracias por invitarme y gracias por permitirnos esta posibilidad de compartir con esa cantidad de personas que ven este programa, estas líneas, estas ideas, todo esto que vamos a iniciar a trabajar y que ya lo tenemos bosquejado, lo tenemos programado con fecha, eh, con participantes, y que se va a ir desarrollando en el interín y en el transcurso del año que estamos iniciando con este mes de enero. Y sin duda alguna, una línea de trabajo muy importante que descansan sobre ya conquistas alcanzadas, en el año 2020 dentro de esa dinámica y para hacer una contextualización general, le consulto en relación al año anterior cuál es precisamente la evaluación que usted nos puede regalar eh, en torno a las acciones que realizaron desde el CONICIP. Sí, como estuvimos en una oportunidad al inicio del año 2020 y explicábamos la cantidad de de, de medidas que teníamos programadas para desarrollar en el interín del año, efectivamente eh, hemos concluido el año llevando a cabo con el cumplimiento, yo diría al 100% de lo, que nos, de lo que nos propusimos y nos planteamos. Y en aquel momento teníamos eh, 12 convocatorias programadas, eh, con 12 lanzamientos, con concursos, con actividades de de fomento de todo lo que tiene que ver con ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento. Y esta vez pues estamos, diría yo, ya cerramos este año. El año pasado fue un año productivo para nosotros porque pudimos concatenar con todos los hermanos y hermanas que conforman el que En aquel momento lo explicábamos y que lo vamos a volver a explicar esta... En esta oportunidad, por favor, con el CNU, con el MINED, con el Mesca, con el MIFIC, con, con el MIPIMES, con la INTA, con el Ministerio de la Juventud, el Ministerio de la Mujer, con ENATEC, con ENIFON, con Marena, con ENITER, con el Ministerio de Energía y Minas y con Ixa, lo mismo que con TELCOR y el CONICIT. Eh, esto formamos ahora lo que es ese equipo que ampliamente o, o ampliado es el, el CONICIP, el Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología. Y muy importante todo ese trabajo articulado a nivel interinstitucional que sin duda alguna potencia no solo el quehacer del CONICIP sino también la intervención del gobierno de reconciliación y unidad nacional de cara a garantizar más bienestar y más tranquilidad. ...a las familias nicaragüenses. En general, le consulto respecto a estos resultados obtenidos en el año 2020. ¿Cuáles serían a partir de estas conquistas ya alcanzadas los retos y propósitos para este año 2021... ...que apenas inicia, pues precisamente, y con lineamientos ya definidos muy claros de parte del CONICIP? Bueno, quiero decirte, Elmer que este año, como el año anterior que concluimos en el mes pasado... Eh, hemos elaborado lo mismo también con un plan, yo diría, un poco más robusto que el, que el plan que, que lanzamos en el 2020. Y dicho sea paso, quiero volverlo a ratificar. Esto es una voluntad del gobierno, de nuestro gobierno, de nuestro presidente, de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. Este programa que, que vamos, o que estamos iniciando en este mes, ...para ir desarrollando, ha sido presentado a ellos, eh, lo han revisado y ha sido aprobado. Eh, ya a esta altura pues lo tenemos en manos ya eh, como un plan aprobado y un programa a desarrollar. Decíamos que el año pasado nosotros tuvimos eh, una jornada, porque así le llamamos también, puede ser plan anual o una jornada del año... Este, con que contenía 12, 12 lanzamientos, 12 convocatorias, y este año vamos a tener tres eh, componentes sumados a esos 12. Este año, este año tenemos un programa con 15 convocatorias, y si el año pasado, porque este es un, es un plan que se conjuga, ¿Sí, sí? se conjuga en la medida que tiene convocatorias con temas específicos que se llevan en concurso, que se llevan en, en, en, en una, se expone ante un colectivo y hay una participación para obtener primeros, segundos, terceros lugares. Este año vamos a desarrollar lo similar, pero en una magnitud mayor. Decíamos la vez pasada y lo volvemos a ratificar esta vez, el, el, las convocatorias están combinadas con actividades que se dan en el marco de la jornada que se vienen desarrollando, o sea, a la par van las convocatorias pero hay una serie de actividades que se vienen desarrollando y que eh, son parte también de ese programa que se, que se logra desarrollar en el año si bien es cierto, el año pasado tuvimos un poco más de 30 de estas actividades, eh, este año estamos hablando de casi 100 actividades que se van a desarrollar en el marco de todo el año y en el, en el, a la par de lo que son las convocatorias. O sea, tenemos convocatorias, tenemos planificados talleres, tenemos planificados conferencias, eh, seminarios, congresos, exposiciones, que se da una a nivel nacional, se da otra a nivel territorial, que, se, que estoy en las cabeceras departamentales, y tenemos unas exposiciones eh, que son municipales. El año pasado tuvimos unas 35, 36 exposiciones municipales, este año aspiramos a un poco más o alrededor de 50 exposiciones municipales. También tenemos planificado visitas guiadas, eh, ferias tecnológicas, y al concluir la jornada tenemos lo que es la Semana Nacional de la Ciencia que va a desarrollarse del 25 al 29 de octubre de este año. Eh, es más o menos lo que tenemos en, en, en Terín. En, en esta misma Semana Nacional de la Ciencia tenemos también planificado unas 10 actividades que van ahí en el marco que son las que vienen a darle cuerpo. A esta semana, y también están en esta semana lo que es la premiación a dos actividades que se desarrollan con niños y niñas, como es la revista científica infantil y un concurso de dibujo y pintura que también desarrollamos en el transcurso del año. Posteriormente a la semana, tenemos lo que son las premiaciones al, al resto de las convocatorias y el resto de los concursos. Muy importante ese quehacer dentro del fortalecimiento, sin duda alguna, de las acciones que se realizan de parte del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. General, entender un poquito cómo se va a fortalecer una, un eje de trabajo que usted ya ha dejado muy claro que es vital tanto para el CONICID como dentro de la dinámica de las instituciones del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Ese proceso de articulación interinstitucional ¿Cómo se va a continuar fortaleciendo en este año 2021 de cara a fomentar, a desarrollar, a crear espacios para que la ciencia y la tecnología puedan ser parte de la realidad de nuestro pueblo? Este es un proceso que se articula eh, entre todas las instituciones que te mencionaba y que conforman el, el municipio. Eh, mucha sinergia entre las mismas para que podamos cada quien poner lo mejor o, o, o su parte en aras de que las actividades que se desarrollan sean de la mejor calidad posible y se pueda llegar con ellas al mayor número de personas posible. Tenemos un, un plan o un programa que está encaminado a tocar niños, niñas desde las primeras edades, desde los 6, 7 años a los 9, eh, tocar niños que están en primaria. Y niños y niñas de primaria hasta sexto grado. Eh, tenemos un programa que va también encaminado a tocar y a hacer partícipe de ello a los que son niños que están en secundaria o adolescentes que están en secundaria y también como forma parte de ello la, la, los, la, los hombres y mujeres o los hermanos y hermanas que están formando parte de la educación superior ...y que quieren participar o que, o que tienen la disposición de participar... ...o se ven eh, participando en todo lo que tiene que ver con ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento. Que es importante también eso que usted menciona porque sin duda alguna potencia... ...tanto las capacidades como la innovación de proyectos y la, conjugación, y la incubación de proyectos también. ¿De qué manera se va a articular el con los sectores productivos? Porque, y, y le hago esta pregunta porque hemos visto esa particularidad de este CONICIT en Nicaragua, eh, que unido siempre con las fuerzas productivas y también en los espacios y los poros que realiza, eh, brindando algún tipo de solución específica a realidades de nuestro pueblo, a necesidades de nuestro pueblo. Sí, si vos te fijas en, en el componente del, del, del, del CONICIT, eh, hay una serie de, de instituciones que están formando parte de la misma, como es el INTA, como es el INATEC, como es el Marena, como es el ¿ve? Y en el marco de esta sinergia y el resto de las instituciones que forman parte, como el CNU, el, el, el, el resto de instituciones, pues tenemos una, un principio, por decir así, o una ruta. Para desarrollar nuestras actividades. Nosotros hacemos un programa con una cantidad de actividades donde cada una de las instituciones lleva o trae, enriquece este programa. Y esa institución propone una o dos, tres actividades a desarrollar de interés y las que logra visualizar en el marco de las actividades también que ellas desarrollen. Lógico. Este, este instrumento, esta organización que se llama Conecid no va a sustituir en nada a ninguna de las instituciones que desarrollan muy vitalmente y como todos conocemos con mucha eficiencia, mucha eficacia a nivel nacional, el trabajo que ellas por naturaleza desarrollen. Sin embargo, convergemos acá en el, en el seno del Conecid. Y ahí también vienen las actividades que ellos recomiendan, que ellos traen. Y eso nos permite fortalecer y poder abarcar más espacios en los factores de la sociedad. O sea, llegar a más factores de la sociedad que nos interesa a nosotros. Es la, la parte de popularizar lo que es la ciencia, la tecnología, la innovación... ...homogenizar criterios alrededor de estos temas... ...pero en ellos tenemos el cuidado y un principio... ...que hemos venido manejando en los últimos años... ...y es que las actividades las va a dirigir... ...el que mejor dominio tenga de los mismos... ...¿qué te quiero decir con eso? ¿Qué quiero compartir sí, sí. con los hermanos y hermanas de Nicaragua? Que si alguien de INTA o de ELIXA ...trae y propone una actividad o el CNU propone una actividad, esa actividad la va a rectorear esa institución. No va a ser el funcionario que tiene una buena voluntad, que tiene el mejor interés y la, y la, y la mejor gana del CONICET, porque a lo mejor en ese tema él no es muy ducho, no es muy, muy conocedor. Sin embargo, el que lo propone sí lo conoce eh, eh, mejor. Entonces permitimos que sea él el que rectoree esta actividad y el resto de las instituciones, vamos y acuerpamos, vamos y fortalecemos la organización, vamos y fortalecemos la convocatoria, vamos y ponemos en comunión los recursos, que también de eso se trata, un poco de, de abaratar costos y de hacer eh, eh, convergencia de los, de los recursos que tenemos en las instituciones, y en ese sentido, pues, logramos que eh, las medidas, toda esa, esa cantidad de, de planteamientos que tenemos ahí, se puedan ir cumpliendo con la calidad, con la convocatoria. Eh, vayan obteniendo y vayan logrando los objetivos que también nos planteamos cuando hacemos los lanzamientos. Si se va a dar una conferencia, una charla, si se va a dar un seminario, lleva sus objetivos. Y en la medida en que se preparan de la mejor forma posible y obtenemos los, los que dominan, la participación de los que dominan mejor los temas impartiendo estos seminarios, estas charlas eh, o estos congresos, o dirigiendo estos congresos, pues allí va a estar de por medio los resultados y el logro de los objetivos que nosotros nos estamos planteando desde un inicio. Y eso es lo que tratamos de hacer en toda esta esta dinámica que dicho sea de paso es muy importante muy particular nos vemos involucrados varias instituciones tenemos una mesa técnica que es la que por decir así trae conversa platica es la que amasa la, los temas y a través de esa mesa técnica también pues se escuchan criterios se enriquecen se llevan eh, las diferentes ideas que están eh, en la mesa, por decir así, en, el, en la tarima, y con ellos pues se logra también que los resultados y los objetivos que nos planteamos, porque cada uno de los temas eh, tiene un objetivo, cada aspecto que se viene desarrollando tiene sus objetivos particulares, aunque lógico el programa en sí, el plan en sí tiene los objetivos generales, ¿ve? Eh, por decir algo, y tiene también objetivos particulares que son los que acompañan a las actividades o a las convocatorias en la concreta. Importante también hacer esta aclaración. General, tenemos que hacer una pausa en este momento, pero al volver quisiera que continuáramos detallando el quehacer del CONICIP de cara a la realidad de nuestro pueblo en un proceso de articulación, en un proceso de eh, acercar también lo que son eh, aspectos de ciencia, innovación y tecnología a todas las familias nicaragüenses en todos los niveles sociales. Tenemos que hacer una breve pausa, general, pero volver quiero que continuemos hablando de Todos los días en las unidades médicas del país se realizan pruebas de COVID-19 a los casos considerados sospechosos, con síntomas como fiebre por más de dos días continuos o dificultad para respirar. También se han detectado síntomas como dolor de cabeza intenso que no cede con analgésicos, además de labios y yemas de los dedos azulados. Si presentas alguno de estos síntomas, no esperes y visita la unidad médica más cercana a la brevedad posible. Muchísimas gracias por continuar acompañándonos en su programa desde el Parlamento. Continúa con nosotros el compañero Omar Galisleven, presidente del Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología (CONICIT) general en retiro, también, eh, pues general una conversación muy importante en la que usted nos ha detallado un quehacer bastante relevante ¿no? dentro del CONICIT y esa articulación a nivel interinstitucional, pero esa particularidad normalmente no vemos esa eh, vocación de los centros de tecnología de los otros países, de los centros de innovación y tecnología, de vincularse con el pueblo, de vincularse con las realidades y brindar respuesta a las necesidades de los medios de producción, a las necesidades eh, del pueblo, a las necesidades más sentidas dentro de esa dinámica, cómo ha impactado en el ámbito académico nacional el trabajo que realiza precisamente nuestro CONICIP. Gracias. Yo creo que esa es una preocupación que surge, y hay que estar claro de ello, desde las líneas que emanan de la presidencia de la República. Tenemos dichosamente un presidente y una vicepresidenta, la vicepresidenta que se preocupan porque cada día en nuestro país existan, participen, se desenvuelvan, se desarrollen, se conozcan, se encuentren, se descubran más y más innovadores y también logren desarrollar eh, los emprendimientos que, como todos sabemos, se han venido conociendo en este país. Eh, la innovación y el emprendimiento hoy por hoy se vuelven unos instrumentos sumamente importantes para el desarrollo de la economía de nuestro país. Nicaragua lo sabe, nuestro presidente lo conoce, lo desarrolla, lo estimula, ...viene planteando sus líneas alrededor de esos temas de manera clara, de manera precisa... ...y nosotros como parte de este gobierno, como parte de la sociedad, como el pueblo... ...que somos parte de nuestro pueblo, pues tenemos como objetivo... Eh, ...uno de ellos que lo hemos venido eh, señalando, que es buscar cómo popularizamos... ...los aspectos que tienen que ver con ciencia, con tecnología que tiene que ver con innovación, que tiene que ver con emprendimiento, todos aquellos aspectos que tienen que ver donde cada día más y más personas conozcan de estos temas, para que ellos en el entorno que se desarrollan puedan también buscar cómo hacen sus innovaciones, cómo innovan y cómo posteriormente ellos también dan el siguiente, el siguiente paso, o pues en el otro momento, que es emprender estamos siempre con los objetivos eh, emanados por el, por las líneas del de, de gobierno en tratar de motivar tratar de motivar a que cada día más personas participen de de estas, de estas de estos conocimientos en tratar de incentivar de incentivar para que también los que participan sientan que hay hay brazos abiertos que están con la voluntad de poderlos ayudar en, en enseñar la ruta que al final ellos tienen que, que recorrer, en poder darse cuenta que muchas ideas que a veces las tenemos en la mente, podemos desarrollarlas posteriormente, escribirlas, compartirlas con otras personas, podemos eh, tener la tutoría de algún profesor o de algún compañero que sabe más de estos temas, ...y podemos indudablemente también plasmarlos en un proyecto. Y ese proyecto a lo mejor lo llevamos a desarrollar... ...y pues por aquí lo que tratamos es de impulsarlo... ...para que él vaya encontrando esa ruta... ...y esa ruta posteriormente se convierte... ...como quien dice, en un producto acabado... ...que es una fuente de trabajo para él... ...o para su familia... ...o si es más ampliado para otros amigos o compañeros o compañeras que formaron parte de un grupo de, de innovación o de investigación. Tratamos de promover también eh, el, el, todos estos aspectos, tratamos de facilitar, de fomentar, de enfocar, de atraer a más eh, hermanos y hermanas que vengan, que escuchen, que oigan, que se conecten para escuchar una charla, una conferencia, que participen en seminarios, que participen en investigaciones, porque a veces las investigaciones son un poco tequeosas, pueden ser más largas y a veces pues, eh, me conlleva cuenta. de que desanimé. Sí, los claro. primeros resultados no son los que esperaba, tal vez. Entonces, siempre estamos dando ese estímulo para que se pueda... Eh, involucrar desde los niños tenemos una una participación ahí de niños y niñas en un lanzamiento, en una convocatoria que es la revista científica donde hay niños de 8, 9, 10 años que traen sus ideas sí. y con tutores de las universidades pues pueden plasmarla se realiza la revista y después ellos pueden ver el producto final hay también un concurso de dibujo y pintura que es para niños de estas edades, y después tenemos para primaria en colegio, tenemos para secundaria ya con, con investigaciones, con ponencias, con, con, la, con la expociencia, y también tratamos de, de vertebrar todas esas voluntades eh, en una misma dirección para que los resultados puedan ser también eh, tocables, palpables. Eh, tratamos de compartir, ¿eh? cada que dos personas se reúnen, ...vienen compartiendo conocimiento, el que conoce más o el que tiene mayor experiencia... ...pues traslada involuntariamente al que está novato, al que se está iniciando... ...y eso estimula también a aprender a conocer, a desarrollar el conocimiento. Eh, tratamos de que a través de estas actividades tiene como objetivo transferir esos conocimientos... ...y lógico, con todos estos procesos no perdemos el objetivo... De descubrir y, y, la, y promover los talentos que están muchas veces allí eh, tapados, que están ocultos, que están inhibidos, o qué no decirlo? O que están ahí guardados. Entonces, a través de estas actividades, sí, vamos conociendo a personas, hombres y mujeres, niños, niñas, adolescentes de ambos sexos, o estudiantes universitarios, o profesores y, y profesionales también, eh, investigadores, que. Eh, pues se van redescubriendo esos talentos, esas posibilidades que ellos pueden ir desarrollando y irlo haciendo crecer, ir obteniendo logros cada día mejores para ellos en la rama que han escogido. Y eso significa tratar de promover, tratar de llevar a cabo, tratar de incentivar todo lo que tiene que ver con el desarrollo, la popularización de ciencia la popularización de la tecnología, del empleo de las tecnologías de manera adecuada, del empleo de lo que es ese recurso que hoy por hoy tenemos, como es el Internet, pero un Internet seguro. Tenemos ciclos de conferencia para compartir con niños y niñas y adolescentes y jóvenes todo lo que tiene que ver con el Internet seguro y lo que tiene que ver con investigaciones y lógico, Capítulo aparte y de suma importancia es la innovación y el emprendimiento, que como todos sabemos en Nicaragua ha tenido un, un magnífico auge y hoy por hoy hay miles de nicaragüenses que mes a mes se están sumando con sus innovaciones y que mes a mes también se están sumando con sus emprendimientos que desarrollan y que eso conlleva eh, crear fuentes de trabajo fortalecer la economía de eh, la familia y con ello también fortalecer la economía de la sociedad, la economía del país. Eh, son objetivos que los tenemos allí, que los vamos desarrollando y que están en comunicación con esa voluntad expresa de nuestro gobierno, de nuestro presidente y de la compañera Rosario Murillo. Muy importante esa aclaración que hace, pero también esa líneas de trabajo que nos describe que sin duda algunas son son líneas de trabajo con las presentes generaciones pero que garantizan la continuidad no hacia las siguientes las siguientes generaciones trabajar con la niñez es muy importante eh, entender también aprovechando su compañía general eh, cómo se continuará desarrollando esa articulación o esas rutas de acompañamiento al sector empresarial a la pequeña y mediana empresa en lo particular. Nosotros en el programa y en el plan que tenemos no hacemos capítulos para factores de la sociedad. Eh, nuestras actividades son transversales y nosotros nos podemos encontrar en este programa que tiene casi 100 actividades y esta cantidad de convocatorias, que muchas de ellas tienen que ver eh, con las PYMES con la, la, la mipyme eh, de manera transversal. Eh, ahí nos encontramos una cantidad de temas que tienen que ver con, con ella, ¿ve? eh, en la ruta de tratar de facilitar muchas de las cosas, cómo desarrollar un nuevo producto, cómo manejar la inocuidad, cómo buscar las patentes, cómo eh, hacer uso para poder comercializar a través de hoy por hoy de, las, de, las, de la parte virtual, del de online, que le llamamos. Y entonces, eh, no es un capítulo específico que va a encontrar 20 o 30 actividades que digamos para la MIPIME. Sí. Claro que en el marco de ella hay una cantidad de actividades que tocan también a la MIPIME, pero que también tocan a, a innovadores o a, a personas de manera particular particular que también tocan a empresas familiares que tenemos allí una, una actividad con ellos y que también tocan a emprendedores que de manera personal van desarrollando eh, una actividad de emprendimiento y que necesitan también de esos conocimientos, de esas concatenaciones para ir logrando eh, un mejor desarrollo de lo, de lo que ellos se han planteado en el renglón que están, que están explorando y que están desarrollando, que están haciendo su su emprendimiento. General, ¿de qué manera eh, a nivel regional ¿no? y en esa vinculación internacional de nuestro CONICIP, cómo se articula precisamente o se vincula con entidades homólogas tanto en la región centroamericana, de América Latina y el mundo, el CONICIP? Le hago esta pregunta porque entiendo que dentro de la ciencia, la innovación y la tecnología, el intercambio de experiencias juega un rol bastante importante. Sí, efectivamente, nosotros somos, este, eh, tenemos relación y estamos adscritos a una buena cantidad de organismos a nivel internacional. Estamos eh, conectados con, con los hermanos de otros consejos nicaragüenses de aquí de Centroamérica y del Caribe, eh, en un organismo que se llama la CETECAP, que es una comisión para el desarrollo científico ...y tecnológico de Centroamérica, Panamá y República Dominicana. También estamos, eh, somos signatarios de la, de la parte del CITED, que es un programa iberoamericano. Este lo dirige eh, históricamente eh, España y están todos los países de Iberoamérica ligados en esta... ...los, los suramericanos, los centroamericanos, los del Caribe. También tomamos parte de esta, de esta organización. Eh, estamos también en COVID-RED, que es una acción reciente a partir del aparecimiento de la pandemia del COVID. Okay. Eh, estamos con organismos de la CELAC, ¿ves? una relación también de, en esta comunidad de Estados latinoamericanos y, la, y el Caribe. Tiene su, su parte que tiene que ver con ciencia, tecnología e innovación. Eh, hemos hecho algunas actividades con, con China, con China continental. ¿Ves? Eh, tenemos con el RICIT que es una red de indicadores de ciencia y tecnología. En fin, tenemos con los hermanos mexicanos, por ejemplo, que tienen el CONCID, que es el Consejo Mexicano de Ciencia y Tecnología, tenemos una magnífica relación. Eh, en fin, tenemos relación con, con todas estas instituciones, muchas veces con ellas de manera bilateral, y otras veces la tenemos en, la, en las organizaciones, de las cuales ellos forman parte. Constantemente se vienen desarrollando, eh, nosotros conocemos nuestro pueblo, todo el mundo hoy sabe de que las reuniones antes se daban de manera presencial, física, se daban reuniones en algunos países, nosotros asistíamos, a raíz del advenimiento de esta pandemia, de esta situación que se ha presentado a nivel mundial, pues el mundo ha venido a dar salto en una, en una línea y es la línea de que las reuniones se pueden desarrollar de manera virtual. Si bien es cierto, antes se desarrollaban algunas reuniones bilaterales de manera virtual, sin embargo, no eran tan abundantes ni eran de colectivo. Hoy por hoy, pues sí se dan y entonces con estas organizaciones eh, vivimos participando en muchas de estas actividades eh, sobre derechos humanos, sobre el respeto a la madre tierra, sobre el, el uso del agua, sobre el desarrollo de las mismas investigaciones, eh, sobre el mapeo de, de, de los laboratorios de investigaciones, sobre el mapeo de científicos, eh, toda una serie, una gama de actividades que ellos, que ellos participan, que ellos promueven, que ellos eh, desarrollen Nosotros ahí estamos también con ellos eh, haciendo esa, esa sinergia que nos permita a nosotros como Nicaragua... A, nosotros como pueblo de Nicaragua, como parte de, de, de esta sociedad, también manejar esas, esas conexiones y esas posibilidades. Y es muy importante ¿no? este aspecto dentro, ya lo he dicho, dentro del proceso de intercambio de experiencias, pero también eh, de dar a conocer todos los avances y los hallazgos que nuestros investigadores o que dentro de los eventos que ustedes organizan a nivel de CONICET, pues van encontrando, ¿no? Que tal vez puedan servir para ser replicados o para ser ampliados en su, en, en su campo de investigación en los países en los que el CONICET también se vincula. Por esa razón le hacía esta consulta a general y es muy importante también porque nos vincula, ¿no?, con el exterior. Indudablemente que la relación con, con otros países, con, con organizaciones donde estén nucleados, los consejos, los consejos de ciencia, tecnología e innovación, además de permitirnos a nosotros tener esas relaciones, pero también permite que nuestros científicos muchas veces puedan, en esos intercambios, homologar criterios y facilitar algunas informaciones ¿eh? a través de, de las redes que ahí se organizan, para que el trabajo que ellos puedan estar desarrollando de investigación, o algunos aspectos de innovación, ahí pueden encontrar también información muy, muy valiosa. Creo de que hoy por hoy el mundo, eh, por todas estas situaciones que se nos han presentado, tenemos que estar clarísimos de que la unión hace la fuerza. Y si bien es cierto, en el pasado, en estos temas de ciencia tecnología, ha habido comunicación y ha habido la voluntad de, de, inter, de, de estar ...intersectándose los conocimientos... ...estar cruzando conocimientos... ...estar homogenizando conocimientos... ...creo que hoy por hoy... Eh, ...los cuerpos de investigadores... ...inclusive pueden hacer investigaciones... Eh, ...mezcladas... ...con países... Eh, ...de mexicanos... ...con cubanos, con nicaragüenses... Eh, ...de hermanos del sur de América... ...con panameños... Eh, ...y eso nos permite que... ...esas informaciones también estén al alcance de nuestros investigadores, de nuestros eh, científicos, y eso nos permite también que los logros que ahí se vayan alcanzando también, también puedan aquí en Nicaragua aprovecharse, porque los conocimientos es un, es un bien inmaterial, pero sumamente valioso. Y en la medida en que nos aprovechamos, en la medida en que nos hacemos de ellos, podemos también compartirlos en las salas de estudio, en las clases podemos fortalecer que profesores nuestros eh, fortalezcan su conocimiento en la medida en que participan de proyectos con científicos de, de mayor renombre, de mayor profundidad o de mayores conocimientos, con mayores experiencias. Claro que sí, general, importante ¿no? ese aspecto del intercambio. ¿Contemplan algún plan de trabajo en los términos de divulgación? Eh, importante ese aspecto también dentro del quehacer, porque en principio está la organización a nivel interna, posteriormente interinstitucional, pero dentro del quehacer a nivel comunicacional, contemplan ejes específico o normal, van a continuar dentro de ese proceso de convocatorias abiertas. Todo lo, lo que hacemos aquí en Nicaragua a través de los lanzamientos y a través de las convocatorias, nosotros hemos manejado un espíritu que es lo que llamamos la visualización, o sea, hacer que las cosas no se queden en, en las aulas o en, las, o en los escenarios de investigación, sino que tratar de que lo que se vaya haciendo también se vaya visualizando, se vaya sociabilizando, se vaya compartiendo con otro hermano y hermana. Y eso lo hacemos desde los trabajos que se hacen con niños y niñas, con jóvenes. Tratamos de que se conozcan, porque también hemos descubierto que eso tiene otro, otro factor, otra arista, que es la, la, el, el fomento, que es la in, eh, incentivar. Cuando hay alguien de una aula que sale y presenta una investigación y esta es reconocida y es publicitada, o sea, es visualizada, eh, inmediatamente hay otros compañeros que también quieren participar. Hay otros hermanos y hermanas de esas aulas o de aulas eh, eh, aledañas que también quieren participar, pero también hay un estímulo para el padre, para la madre, para los hermanos y hermanas que eh, reconocen que valió la pena, tal vez apoyar al muchacho o a la muchacha para que te hiciera su trabajo, porque esto a se lleva tiempo, lleva algún esfuerzo, lleva algunos recursos, ¿por qué no decirlo? Y eso ayuda a que se explique que valió la pena hacer algo por ello. Pero no solamente para ahí para también que el profesor o el tutor que ayudó también se sienta satisfecho en conocer que su, que su pupilo o que su, su hermano o hermana al cual le ayudó eh, esté obteniendo los resultados que él esperaba, pues, que él, él deseaba. Es una, una situación de ganar, ganar por todos lados. Y tratar lo más importante ¿eh? para, para la sociedad es que esos conocimientos cada día trasciendan más, que todas esas explicaciones, muchas curiosidades que los seres humanos tenemos, que muchas veces son empíricas a través del desarrollo de la ciencia, de los fenómenos, de las investigaciones, a través de las ponencias de tutores, pues vamos obteniendo esos conocimientos, vamos homo homogenizando esos conocimientos y así cada día más hombres y mujeres van creciendo con conocimientos adecuados y disponiéndose. Porque aquí hay que estar claro lo siguiente. Nicaragua, el, el, el proyecto que tiene el comandante que tiene el Frente Sandinista de implementar al máximo lo que es la innovación y el emprendimiento, no es una, un proyecto que para este año o el otro. Es un proyecto en el cual si revisamos el desarrollo de algunos países, de esos que sabemos como los tigres asiáticos o algo otro que se han ido desarrollando, es un proyecto que va a largo plazo. Es una, es una visión de gobierno muy sabia que va encaminando a la sociedad para que ella pueda tener la ruta de la innovación y la ruta del emprendimiento como como lo que es, como esos instrumentos valiosos para el desarrollo de la economía. Entonces, cuando nosotros hacemos que el niño o la niña participen, que el niño o la niña vaya a una conferencia, vaya a una charla de Internet seguro, donde decimos que puede emplear el Internet porque es importante, valioso, pero que tiene que tener las medidas eh, de seguridad que le permitan no caer en alguna emboscada, como nosotros sabemos que a veces pasa. Y cuando sabemos que hay jóvenes de primaria que van también en esa rutina y hay jóvenes de secundaria que van, vamos a tener posteriormente un bachiller que sale mejor preparado, mejor dispuesto, que sale con conocimientos y que sale con habilidades, que sale con recursos, con herramientas, eh, que lo están disponiendo de mejor forma, para que posteriormente vaya a iniciar su educación superior en mejores condiciones. Las condiciones que nosotros, por supuesto, no las tuvimos. Pero cuando vos enseñás al ser humano desde chiquito, desde niño niña, que vaya una ruta del pensamiento amplio del, del porqué de las cosas, de investigar, de hacer uso de las, de las tecnologías, en buen uso de las mismas, pues estamos preparando una persona que se está disponiendo ahí vamos a tener en el futuro un innovador. Y ese innovador seguramente vamos a tener un emprendedor. Y ese emprendedor va a ser capaz de crear puestos de trabajo, ya sean en, en, en micro, en pequeña, en mediana empresa, en empresas familiares que puedan iniciar. Pero lo cierto es que vamos a tener la posibilidad de una persona, ya sea esta, hombre o mujer, que sale de la universidad ya con una vocación mayor o que sale de una maestría teniendo también unas posibilidades mayores para desarrollarse como persona en la sociedad que tanto necesitamos y que todos sabemos como son la creación de, de empleo, la creación de fuentes de trabajo que es lo que da riqueza y la producción que es lo que da riqueza a un país y estabilidad por supuesto. General, tenemos que hacer nuestra, una pausa nuevamente. Pero al volver, quisiera que a modo de conclusión pues, nos resumieran ¿no? cuáles van a continuar siendo estos planes de trabajo y conocer si establecerán precisamente nuevas líneas de trabajo investigativo, concursos, foros u otro tipo de espacio de cara a identificar o resolver alguna realidad específica en nuestro país. Breve pausa y ya volvemos. Gracias, Elmer. Cómo no.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 Muchísimas gracias por continuar acompañándonos en su programa desde el Parlamento. Continuamos nuestra grata conversación con el compañero Omar Jalisleven, presidente del Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología, CONICIT General. Eh, pues a modo de conclusión, bien detallado el que hacer, una agenda bastante apretada, un año 2021 también, esperanza victoriosa. Eh, ¿Cuáles serán precisamente o establecerán eh, algunas nuevas líneas de trabajo investigativo? Habrán algunos nuevos concursos, habrán algunos nuevos foros u otros tipos de espacios creados en paralelo a lo que ya eh, hemos visto que tiene cada año agendado el CONICIP de cara a identificar y resolver algunas problemáticas de los sectores productivos de la nación. Sí, efectivamente nosotros para este año, como lo señalábamos desde el inicio, tenemos un la proyección, un plan, un programa eh, bastante robusto. Y en ello tenemos una cantidad de, de charlas, de conferencias, de concursos, que son los que le dan fuerza y le dan el cuerpo a estas actividades. Continuaremos con los objetivos que nos planteamos de motivar, de incentivar, de promover, eh, de atraer, de vertebrar, de compartir conocimientos de homogenizar conocimiento, de transferir, de descubrir talentos y de la promoción y de la visualización de los talentos que se van desarrollando. Sin embargo, este, este año hemos incrementado las convocatorias, eh, decíamos al inicio, en lugar de 12, estamos haciendo 15. Y ya en este mes de enero, el 28 exactamente de este mes, estaremos haciendo el primer lanzamiento, del concurso del joven científico e investigador. Esta es la primera actividad que tenemos eh, a arrancar este año. Esta es una actividad que es la primera vez que lo vamos a realizar. Después tenemos en, en marzo la mujer científica con todas las categorías. Pero también tenemos eh, como una actividad nueva para este año que es un concurso de desarrollo, desarrollo de cursos en líneas en plataformas abiertas eh, de tecnologías educativas. Todos sabemos el salto que se vino a dar en la parte de eh, las la, la, la actividades en línea. Y en ello también han venido a desarrollarse la actividad en línea en nuestras escuelas, en nuestros colegios. Antes eso se visualizaba, pero no se estaba en el apogeo o no se desarrollaba con la intensidad que hoy por hoy se vienen desarrollando. Entonces hemos convenido en tener en esta oportunidad ese, ese curso en, en, en, en plataformas abiertas de tecnología de educación para que nos, nos ayudemos, para que nuestros niños, niñas, ir buscando esos instrumentos, y irnos familiarizando cada día más con todo lo que tiene que ver en, en, en el trabajo en línea, que ya como... Sabemos perfectamente, no solamente son clases en línea, también hay comercio en línea, también hay enseñanza de, algunos, de algunas cuestiones técnicas en línea. O sea, hay mucha, muchos aspectos de la vida cotidiana que se vienen desarrollando eh, reuniones de diferentes, diferentes temáticas eh, que se dan también en línea. Y para este año tenemos un concurso nacional de ensayos ...que es la Nicaragua Bicentenaria... ...todos sabemos que... ...nuestra Nicaragua en este año... Eh, ...2021... o ...2021... ...pues está en su... En el, ...en el Bicentenario... ...de lo que se conoció inicialmente... ...como la independencia... ...de la... ...de los colonizadores... ...sabemos también que... ...lo que conocemos no fue en el 21... ...sino que hasta el 38... ...fue que logramos un poquito más... ...pero bueno... Tenemos esa actividad y para este año también vamos a desarrollar ella para, para darle mayor conocimiento a los que participen, para promover, para, para homogenizar criterios, para enraizar más también en, en nuestros hermanos y hermanas a nivel nacional. Todo con el ánimo de atraer a más y más personas que participen de estos temas, que participen y que se vayan consolidando los conocimientos que poco a poco se han ido adquiriendo. General, ya quisiera ir cerrando esta conversación. Sé que podríamos conversar claramente por más, pero también entiendo que ha venido explicando en forma aplomada y acertada tanto los ejes de trabajo ya alcanzados en el 2020 como los que vienen a desarrollar en este 2021. Dentro de esa dinámica de riesgo de la obviedad, le pregunto, ¿Cuál es el compromiso del CONICIP para continuar acompañando a las familias nicaragüenses en este 2021? Indudablemente 2021 un año eh, con otras aristas también muy importante un año de éxito de triunfo un año en el cual no tengo la menor duda vamos a continuar con nuestro frente sandinista con Daniela a la cabeza con Rosario dirigiendo o, tomo, o manteniendo las riendas eh, de este país que tan sabiamente eh, lo ha logrado mantener eh, Daniel eh, con el Frente y Rosario. Y nosotros de aquí, desde la institución, como parte del pueblo, como parte del gobierno, el gobierno que es el pueblo eh, dirigiéndose él mismo, pues vamos a continuar tratando de incentivar, tratando de motivar, tratando de llevar que cada día... Eh, se vayan cumpliendo esos objetivos que no son fáciles, ni son de un año ni de dos, que es la popularización de lo que es ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento. Popularizar que todo mundo comprendamos que a través de la innovación vamos a ir en una ruta con un instrumento que nos va a permitir poder tener niveles de vida eh, ...más alto que lo que tenemos... En, ...emprendimiento que nos va a permitir... ...también como un instrumento... Eh, ...que tenemos ahí... ...la posibilidad... ...de crear nuestros propios... De, eh, ...fuentes de trabajo... ...nosotros mismos como jefe... ...y poder bajo esa lógica también... ...crear fuentes de trabajo... ...para un hermano, una hermana... ...un primo, una prima... ...o un compañero de un grupo de investigación... ...o un grupo emprendedor... Y con ello también estar haciendo el desarrollo de la familia, con ello estar haciendo desarrollo de la comunidad, con ello estar haciendo desarrollo de la sociedad y con ello también estar haciendo desarrollo de Nicaragua. Todo nuestro emprendimiento, nuestras innovaciones, los, lo que se logre hacer por la ciencia y la tecnología, vamos a estar teniéndolo como objetivos para continuar allí desarrollando, poniendo nuestro granito de arena, eh, como decíamos, como parte de este gobierno, como instrumento eh, de ejecución de las líneas políticas que emanan del presidente, que emanan de Daniel y de Rosario, y ahí vamos a estar eh, haciendo sinergia con estas otras instituciones hermanas para, entre todos, con el conocimiento y la fortaleza que cada, que cada uno de ellos tiene, poder lograr los objetivos que nos planteamos para este año. Claro que sí, General, muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias por esta grata conversación. No, gracias. Gracias, Elmer, a vos y, y al equipo. ahí A, a los hermanos de, de Asamblea TV, de este canal prestigioso, por permitirme esta tarde, este día, pues poder compartir con ustedes